Mi nombre es Antonio Herrero, formo parte de un pequeño grupo de empresarios que creen que las cosas se pueden hacer de forma diferente. Por eso, decidí cerrar mi anterior empresa y tras un periodo de transición monté mi nueva empresa Smart Attitude SL, donde hago las cosas de forma diferente. Me considero un empresario smart. Un empresario smart es el dueño de una empresa que cubre sus necesidades económicas sin tener que estar presente en ella necesariamente. La situación actual en España es que la mayoría de pequeñas empresas no lo son en realidad. Son autoempleos para sus dueños. Sus dueños son esclavos de esos autoempleos y acaban quemándose. Creemos firmemente que se puede cambiar esa situación. Los dueños de autoempleos se pueden convertir en dueños de pequeñas empresas cuyo motor es un sistema y no su dueño. Pueden llegar a ser empresarios smart. Muchos piensan que no es posible, pero somos varios los que lo estamos haciendo cada día. Cualquier dueño de una empresa debería poder vivir de ella sin necesidad de dejarse la piel trabajando, debería poder diseñar su propio destino y crear las circunstancias para atraer la buena suerte. Por ello, por lo que los seguidores de Smart Attitude dicen, somos dueños de una empresa, Creamos nuestro propio destino. Atraemos la buena suerte. Somos libres financieramente. Tenemos una empresa que crece sin nuestra presencia. Nuestra empresa nos mantiene. Somos empresarios SMART. ¿Y a ti? ¿Te gustaría ser un empresario SMART?